Hola, muy buenos días, tardes, o noches. Hoy estamos en un video para canal donde vamos a descubrir cómo es lo que hará israel ¿vale? Paparios. Y les recuerdo que este es para la versión 2.08 en Android. Simplemente, bueno. bueno, primero que todo, vamos a ir a la tienda para ver qué hay que hacer. Vayan skins y ven. Hay que luchar contra frizz nada más usando huesos. Es decir que podemos esquivar y todo. Nada más de que podemos nada más usar el ataque de huesos en cualquier modo. Lo mejor sería en modo nivel 1. En dificultad fácil. Ya que es lo más rápido para hacer esto. Simplemente hay que matarlo normal y corriente. Es un hermoso día fuera. Las Aves cantan Las flores florecen En días como este Niños como tú Su alma debería arder en el infierno Bueno, ya después de eso Lo mato y ya Lo mato difícilmente ¡Listo! Ya está listo Simplemente hay que darle un golpe de gracia Pues ya, muérete ¡Muérete! ¿Qué, qué te cuesta? Pues muérete. Listo. Ahora en teoría debería salir la skin de Papyrus. Que está desbloqueada. Bueno, ya. Ya. Rompete corazón. Tú has ganado. Ah, has obtenido. Mira, Sin Express. Y ahorita va a tener que salir Papyrus Skin Unlocked. Bueno, vamos a la tienda. Bueno, ya estamos aquí en la tienda. Ahora vamos a ir a skins. La compramos. Y la equipamos como Sans. Ahora nos vamos. Y vamos a ir a ver la música. Bonetros. Necesitas ir a cualquier nivel con la skin de Papyrus. Simplemente vamos a nivel fácil o cualquiera. Matamos al humano. O en este caso a frizz Y simplemente le ganamos. Así como así. Fácil, rápido y sencillo. Bueno, a nivel fácil. Y lo puedo matar de cualquier forma. No importa cómo lo maten. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? Muerte. Ahora mismo saldría que has desbloqueado la música de Papyrus. Ya, muerte. Listo. Tú has ganado. Has ganado 5 experiencias. Bonitros de Uno que. Qué buen inglés. Ahora vamos a la tienda. Bueno, ahora vamos a comprar la música. Que estará en música, por supuesto. 13 oro. Lo activamos. Ahora nos vamos a mapas. Snowding. Para unicar este mapa no hay que usar gaster blasters en ese nivel o medio recomendablemente en el nivel 1 sin usar blasters, ¿eh? puro hueso, nivel 1, lo voy a poner en cámara rápida y ya. En teoría debería salir en bosque de Snooding El simplemente bosque. Bueno, no sé qué decir. Tú has ganado. Has obtenido 30 experiencia. Snowding Forest. Mapa 1 que ahora nos vamos a la tienda. Nos vamos a mapas. Y simplemente lo compramos y ya. Bueno, nos vamos aquí. Ponemos un modo difícil. Ponemos nivel 1 y simplemente lo matamos de cualquier forma que queramos. No, perdón, de cualquier forma que queramos. Se me dio un derrame cerebral, no se preocupen. Bueno, ya. Ya. Puso su modo raro. Ya puso el modo en donde me hizo sufrir. No, aléjate. Pervertido. Aléjese. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Blaster blaster gigante. ¡Listo! Ahora en teoría debería bloquear a Papyrus. Aunque yo ya lo desbloqueé, pero bueno. Ahorita les voy a poner donde les va a aparecer. Sin de experiencia. Ahí debería salir. Bueno, ya que estamos en la tienda, simplemente nos vamos a carrectes. Y como ya lo tengo listo, cuesta como 6 o 4 gramos. O 2 incluso. Bueno, creo que ya este es el mote. Ah, sí, cierto. También era para desbloquear a Disbeliev. Simplemente... Nos equipamos el character de Papyrus, le picamos doble vez por si acaso, nos vamos para acá, jugamos, y en teoría aquí debería de salir Aster, la verdad. Nos vamos a modo fácil y morimos tres veces por el Frisk. Houston, tenemos un problema. ¡Tenemos un problema! Creo que valió. Ya pues. Simplemente tres veces. Llevo una. Llevo dos. Llevo tres. Y creo que ya es todo con esto. Bueno. Simplemente. Hay que esperar a que salga la pantalla de carga. Y nos vemos de nuevo. Vamos a poner de nuevo restart. Y debería de aparecer como disbelief. sí Exactamente. Bueno este personaje casi no me gusta. Porque tiene muy pocas. Tamina. Uh, pero si sí corre rápido eh. Puñetazo Ah, no, no era con esto Espera, ¿por qué me veo como Isbelief y no tengo a Isbelief? Ay, no, no, aléjate de mí Aléjate de mí No, no, no Bueno, ya eso es de más, ¿no? Bueno, creo que hay que comprarse el character y ya A ver, nos vamos a comprar Characters Y ponemos Isbelief Listo, lo activamos y ya Sería todo Simplemente eso Y ya en teoría debería de haber Un Disbelief en mi colección A ver, ya Rápido, que ya quiero matar al humano De una vez Como que este video ya se largo mucho, ¿no? Bueno, creo que no es nada A ver Ya, deja de aplicar déjame cerrar A ver Bueno, nada más le voy a dar un huesazo y los voy a despedir. Bueno, ya, que le quiero dar en huesazo. Ya hueso. Pues cosa que termina el video tristemente en que cada día nada más Espera qué. Se rindió. A poco se rindió. Toma. Pues te voy a dar con los huesos. Es que no, nada, na, se quedó bugueado. Se quedó huevado. Bueno, creo que aquí despedimos el video completamente. Ya que, como que la verdad se teletransportó al humano y ya no sé dónde quedó. Ah, sí, lo, lo llevé yo. ¿Dónde está? Sí, no, ya le voy a dar en golpe. Mira, te voy a dar con el hueso porque eres una mala persona. Toma. Toma, muerto. Bueno, ahora sí con la espía, que si no, el video se va a hacer muy alargado. Bueno chicos, aquí termina mi botemente este en cada video nada más, voy a hacer un tutorial. Están abajo también otros tutoriales para este modo de juego en Android. Así que suscríbete si no estás activa la campanita para más videos de este tipo. Y adiós.